Eh, empiezo. Hola, soy Curro Trujillo, soy coach, soy formador y te digo una cosa, aquí tienes que estar. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues por lo mismo que estoy yo, porque confío en Miguel Ángel Romero, en sus dinámicas de autor y desde hoy las voy a poner en práctica. ¿Por qué estoy aquí? Porque se cumplió todo lo que me dijo. No falles y ven.